Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes el día de hoy?, has llegado a este momento perfecto, este momento es hoy, aquí y ahora, hoy te invito a que me acompañes, Crear un espacio perfecto. Juntos vamos a elevar la conciencia que hay dentro de ti. La magia que tú eres y que hay que practicar. Así que hoy, desde que juntos, recordemos quién eres desde tu espíritu, para que todo se vaya transformando hacia una mejor versión de ti. Observarás tu ser interior y sanarás todas las dolencias que has creado dentro de ti. Y borrar todas las cargas del pasado. Quitar los lastres que has cargado por tanto tiempo. Son los rincones de tu mente, de tu cuerpo no sanado, de tus emociones reprimidas, las que te han generado tanto dolor. pero hoy es Dios y tu espíritu quienes te guían para que tomados de la mano y con la llave del amor, observes en esa conciencia y en la certeza de tu creación, la magia del verdadero amor. plenitud y paz en tu mente eres lo que tú deseas. Tú puedes crear la magia y los lugares más insólitos que en la mente reprimida. Creerías que no existía. crees, es, créelo y siéntelo, siéntete parte de esta creación divina, hecha del amor, tú eres ese amor y lo que se crea con y desde el amor es perfecto y maravilloso. Tú puedes sanar de raíz todos y cada uno de los desequilibrios, malestares físicos y mentales que has estado sintiendo durante tanto tiempo. No es coincidencia Es Dios quien te abraza y te invita a que recuerdes que eres una extensión de ese amor y que tú tienes la fuerza para transformar lo que no te da paz. Requieres de guía y hoy te será concedido ese privilegio. Vamos a crear un conducto de energía luminosa para liberar toda carga mental y física. Comienza visualizando en tu mente una espiral llena de luz y de poder, tan solo permítete imaginarla y visualizarla. Te invito a abrir tus cinco sentidos para experimentar y observar la luz que está dentro de ti. Toma una postura cómoda, puedes estar acostado, acostada, o si prefieres, sentado, sentada con los pies en el piso. Mantén tu espalda recta. No cruces tus pies. Mantén los derechos para que ellos toquen tierra, imaginando cómo se arraigan al piso, como si fueran las raíces. De un árbol, suelta tus hombros, suelta la rigidez en todo tu cuerpo y tu mente, de tu cabeza por tu coronilla, hoy es el día que, que decidiste clamar y sentir paz, soltar los condicionamientos de tus creencias que te han llevado a experimentar y enfermedad, hoy estás despertando de ese sueño y estás comenzando a manifestar tu sanación, siente esa emoción que te ha hecho salir de tu centro de equilibrio, Libera todo el peso que has cargado y que ya no deseas tener más contigo. Pues has sufrido cargando con ello. Todo parte dentro de ti. Ubica la emoción dolorosa. dentro de ti Empezarás a ir sanando todo lo que no funciona y visualiza con amor lo que sí deseas sentir dentro de ti. Este paso será con la guía y ayuda de luz divina unido al universo siente la energía vital y nutritiva moviéndose dentro de ti solo escucha y déjate guiar puedes elegir Colocar las palmas de tus manos hacia arriba. O bien, si estás acostado, acostada, las puedes entrelazar en medio de tu pecho, en tu corazón. Siente tu corazón, sus latidos, su calor dentro de ti. Ya relajado, relajada, en esta postura cómoda, vamos a realizar tres inhalaciones muy profundas. Inhala por nariz y exhala por nariz. Nuevamente, inhala y exhala. Una vez más y por último, inhala y exhala. a tu mente por cada inhalación y exhalación que realices vas a ir sintiendo más paz más suelto tu cuerpo y más relajado observa cómo surge empieza a recorrer todo tu cuerpo, escucha esta campana cuyo sonido emite una vibración pacificadora con ondas vibratorias que están siendo captadas por todo tu ser. magnífico, repite en tu mente tres veces. Me permito fluir con la luz que vive en mí. Me permito fluir con la luz que vive en mí. Me permito fluir con la luz que vive. Con esa luz dentro de ti, obsérvate tal cual hoy eres, no como tu mente te hace creer, sino lo que verdaderamente eres, un ser divino, perfecto, perfecta, lleno de vitalidad, lleno de energía infinita. y yeah. que hoy Dios, universo, fuente, quiere que recuerdes. vista, es esa energía solar que te nutre y te da esos impulsos de vitalidad y calor, dándote energía cósmica. y disfrutando de esa sensación que ahora ya sabes que puedes sentir y que te es regalada todos los días es ese calor esa luz el maestro sol que te inyecta y abraza con su amor para que nunca te falte la energía en tus músculos y tus huesos. Por su movimiento perfecto y rotatorio favorece la guía y absorción de todo lo que tú necesitas para vivir. Llevando un ciclo y orden perfecto. Ese ciclo ordenado, lleno de energía y vibración cósmica, deshace todo desequilibrio. Siente esa luz dorada penetra en todas y cada una de las partes de tu cuerpo, conectando con tu cabeza y descendiendo a tus ojos la puerta de la energía del sol. Siente como tu corazón que se nutre de ese calor la energía cósmica late con más ritmo, con más, con más alegría y da luz a tu esencia vital. Solo el amor se conecta con esa luz que el sol te regala. la luz sigue en ti, sigue su recorrido perfecto, tiene una forma de espiral, tú decide el movimiento que lleva, puede ser lento o rápido, cualquier circulación es perfecta. Esa espiral de energía color dorada se va impregnando de ti cada vez más. Ahora eres uno solo con el cosmos, estás lleno, estás llena de luz sanadora forma cualquier bloqueo en ti, cada célula se va impregnando de esa luz, si detectas que la luz se detiene en alguna parte de tu cuerpo, no pienses, da luz a ese bloqueo en ti. Suelta los pensamientos de duda, libera la presión en tu cuerpo, sonríe y repite conmigo, me amo y me permito fluir siendo luz, siente como esa luz sigue vibrando, no te sirve. Esa vibración recorre todo tu cuerpo. Poco a poco alucinadora ha modificado cada célula de ti. Células nutridas y fuertes. Ahora tienes energía nutritiva en todo tu cuerpo. Estás lleno de fortaleza interior. Tu sangre es más fluida, más pura. Todo bloqueo ha desaparecido. Es momento de que lo reconozcas y lo manifiestes. Acéptalo y repite conmigo. Yo soy certeza de que Dios está en mí. Todo está bien. Todo está bien, entonces no existe la enfermedad. La luz es infinita y se proyecta a través de tus tejidos. No temas, ya lo sabes. Sigue experimentando este barrido de limpieza completa en ti. El calor te recorre, la vibración que sientes ahora es natural, permite seguir soltando lo que ya no te sirve, la luz todo lo vence, todo lo transforma, ese gran secreto, es el gran espíritu que te abraza y que te ama, la luz que tú eres es más poderosa que la sombra y bloqueos que has inventado en tu mente, la sombra te bloquea, limpia tu mente y cuerpo de toda obstrucción, vacía tu mente Siga su camino, pues no ha dejado de moverse en. la luz del universo, eres el sol, eres el espiral, eres el color dorado, eres la tierra, eres todo lo que te rodea. Lugar en este plano terrenal te pertenece. Tú eliges cómo vivirlo. Y hoy lo sabes. Hoy te fue concedido el regalo de la sanación y liberación del bloqueo has experimentado por tanto tiempo, comienza a vivir desde el amor que hoy sabes eres y por el cual fuiste creado, esa es tu misión, vivir y disfrutar de tu libertad y autenticidad, sin bloqueos. resuena más, permite que salga y se expanda en forma de átomos y partículas diminutas para ser liberadas y transformadas en oxígeno limpio y puro. Todo es perfecto y es maravilloso. Deja que sea la luz la que realice su proceso perfecto, esa energía ahora comienza a girar más y más rápido, escucha su movimiento, su trabajo de sanación y liberación en ti ha concluido. Agradece su milagro y realiza una profunda inhalación por tu boca y exhala por tu nariz. disfrutando de este estado de paz y bienestar. Escucharás de nuevo una campana que te llevará de regreso a tu presente, a tu maravilloso presente. Escucha este y vibra junto con él. Abre tus ojos lentamente y regresa a tu presente, pero ahora conectado a tu verdad, con una paz infinita, con la certeza de que todo está bien, de que eres luz y esa luz entra por tus ojos siempre al despertar. nuevo estado, hoy te fue concedido el regalo de liberación y sanación que tú hiciste posible y pediste durante tanto tiempo, tú lo hiciste, gracias, gracias, gracias,